La gente ya estamos en uno ya porque nada estamos, ¿de cuál forma de matar a tu jefe bueno, vamos a intentar con la primera su propio lápiz oh, oh, lo mata, oh, su madre, oh, lo deja ahí ¿qué va a hacer? sienta y se pone a escuchar música, un tipo parece limpia todo ya, hablar primera vez vamos al, al pale hockey, vamos a ver, oh lo golpeo, lo dejó, oh, oh, oh, oh sí, oh sí, oh. oh, uno más, uno más, dos, dos, Oh. Lo gateando ya ya, murió. Mira cómo lo lo vamos dos, Vamos vamos vamos equipo equipo. ver ver, esa uno, uno, uno, dos, tres. Oh, oh. uno, lo uno, mirando, por si acaso. Se pone a jugar. Ya. Vamos. Ya. Con este, con la computadora. La pantalla. Oh. Oh. A ver la la Oh. Oh. bebé. Oh. la pantalla Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. aparece el tipo. Con la tijera. Oh, mira ahí. oh, le a tijera ahí. Uh, le cortó la garganta. Ya, no, murió. Se pueden escuchar música. Con regla. Oh, en todo el loco. <risa> no, se pone a jugar. Ya hemos 6 meses, veces. tu toco con... Esto, a ver. A ver. el stop Déjame revisar, a ver. Ya. Yes. Se queda mirando. La cosa enjuana, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, qué yeah, este tío. oh, oh, ya yeah. No, bueno, ahora lo limpiamos ya. Manitas a ver, fuego, uno de los más, dale, dale, dale, bueno jugar. Ya. Yeah. Aparece tipo. me sí, una maleta. ¡Oh, ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Oh! le oh, oh. oh, muy, muy bien! ¡Oh, le la cabeza! 9 no. A ver con esto que se va a curar. Sí, oh, oh. oh, oh. Ya no tira ese puna a escuchar música. Este tío es un sinvergüenza. Llamamos 10. Si queréis seguir viendo la segunda parte, dejen en los comentarios y yo lo subiré. Gracias por ver.